La palma del corozo. La lata piritu huis Coyolubita corozo es una especie de planta perteneciente a la familia de las palmeras. Es una palma cespitosa con hasta 100 estipites erectos de 3 a 5 metros de altura y 1,5 a 3 centímetros de diámetro. Sus hojas están esparcidas a lo largo del tallo. La vaina de 30 a 60 centímetros de longitud tiene aguijones delgados de 1 centímetro de largo. El peciolo de 4 a 7 centímetros tiene espinas de 3 a 6 centímetros. También presentes el raquis, el cual mide de 25 a 80 centímetros de longitud y tiene de 19 a 42 espinas de 20 a 30 centímetros a cada lado. Flores de 4 a 6 milímetros estaminadas y pistiladas. El soporte de la inflorescencia tiene hasta 20 centímetros de largo con una bratea amarillenta encima. Fruto del racimo globoso detenido color negro violáceo, de 1.5 a 2 centímetros de diámetro. Se encuentra en las costas del Caribe y el Pacífico, en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Venezuela, en zonas secas, con preferencia a menos de 100 metros sobre el nivel del mar, a menudo en la playa. Son endémicas en el bosque seco tropical, donde resisten suelos salinos. Frecuentemente forma colonias. Su morfología le hace excelente refugio de las aves, ya que, sus espinas las protegen. Resiste las quemas y muchas veces susiste a las inundaciones en los terrenos arcillosos. Usos. Con los frutos maduros cocinados se prepara una bebida refrescante. El tronco se utiliza en la construcción de viviendas. En Venezuela se elabora una bebida alcohólica ron de piritu. Preparada a partir de la maceración de los frutos del piritu el ron o aguardiente de caña, se prepara colocando una botella ancha de vidrio, los frutos bien lavados para luego añadirle el ron o aguardiente, adicionalmente se puede agregar azúcar para hacer más dulce su sabor, la maceración es de 2 o más meses, es una bebida muy apreciada en Venezuela. En la costa caribe de Colombia se prepara un jugo refrescante con los frutos maduros, en Colombia sus troncos después de quemados ligeramente sirven para fabricar un instrumento llamado guacharaca, el cual es típico de los conjuntos de música vallenata, la cumbia entre otros. También se usa para elaborar una flauta conocida con el nombre de genérico de flauta de millo, que se utiliza en la instrumentación de la cumbia y el ritmo de gaita, entre otros. Por su resistencia a los organismos fitófagos, se usa como armazón en las construcciones de bareque, en paredes y como correas en las cubiertas de vegetales. Para el uso en cubiertas se golpea para aplanarla, luego retorcela y poderla moldear para la fabricación de curvas. Para cosechar los frutos, es quemada para facilitar el retiro de las espinas. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.